Dalí es un sistema de inteligencia artificial que puede crear imágenes realísticas desde una descripción en lenguaje normal. A esta inteligencia artificial no se le enseñó específicamente nada. No le enseñaron cómo se ven los diferentes tipos de ángulos de cámara, ni quién es Frida Kahlo ni cómo se ve un caballo. Dalí estudió por su cuenta 650 millones de imágenes y pies de foto. Utiliza un algoritmo avanzado de redes neuronales para generar imágenes a partir de descripciones de texto. De esta manera, Dalí puede generar imágenes de objetos y escenarios complejos que nunca antes se han visto de manera realista. Dalí no es una aplicación que se pueda descargar y usar en tu computadora, sino que es un modelo de inteligencia artificial que se ejecuta en la nube. Para acceder a él, deberás ingresar al sitio web labs.openai.com y registra una cuenta nueva. Te pedirá tu número de celular. Una vez que tengas acceso a Dalí, Puedes comenzar a usarlo describiendo la imagen que deseas generar. La descripción puede ser tan detallada o tan general como desees. A esta descripción se le llama prompt y tiene un límite de 400 caracteres. Cuando escribas tu prompt, piensa en... ¿Qué quieres que tenga tu imagen? ¿Qué tan cercano quieres que se vea el objeto? Puedes agregar el ángulo también. ¿Qué tanta luz se ve en la imagen o cómo es la luz? ¿Dónde está el objeto que pides o cuál es su entorno? Y por último, puedes agregar el estilo de la imagen o hasta especificaciones de lente que se usaría para tomar la fotografía. Una vez que tengas tu prompt, debes enviarla al modelo haciendo clic en Generar. Dalí procesará la información y generará una imagen que coincida con la descripción. Esto puede tomar algunos segundos o varios minutos. Cuando se genere la imagen, podrás descargarla y usarla como desees. Siempre encontrarás en tu cuenta las imágenes que has generado a la derecha de tu pantalla o si estás en el menú principal, en el botón Historia. Puedes también hacer clic en Subir imagen para editar y encontrarás diferentes formas de editar la imagen original. Puedes borrar una parte específica de la imagen y agregar algo más. Puedes extender la imagen, e incluso puedes subir más imágenes y unirlas. Utiliza Dalí para crear material visual para tus presentaciones o para tu página de inicio, y crea material didáctico personalizado para tus estudiantes. Para encontrar más información de herramientas y casos de uso de inteligencia artificial, entra a cdie.tech.mx y haz clic en la sección de innovación. Y recuerda que estamos a tus órdenes en Conexión CDIE.